dominicano, dadas a conocer por el presidente Danilo Medina ante la crisis creada por el coronavirus. Vamos a ver qué dice la gente. ¿Lo ¿Tienen el contacto de la doctora de salud pública? Sí, sí, estamos haciendo contacto okay. con ella. Okay, okay. En estos momentos, entonces, eh, tenemos la información dada por Garabó de que el doctor Morissetti se encuentra en un estado de salud. Eh, considerable, bien, que está bien. Eh, también en las próximas horas, se supone, más tarde al mañana, en lo que ya logra contactar con la doctora, pues estarían ya las pruebas en San Francisco de Macorís. Sería importantísimo confirmar esto, muchachos. Fulvio eh, amado. Bien, y también como, ¿no? es importante lo que dijo el doctor, que San Vicente de Paul va a ser exclusivamente para casos de COVID sospechosos y que el centro de Salcedo sí, se sí. va a destinar Tenemos a, la doctora, a maternidad. Eh, la directora interina de Salud Pública en la provincia Duarte. Buenos días, doctora. Doctora Mayra Vidó. Buenos días, días bendiciones a toda la provincia y por la web a todo el mundo. A sus órdenes, aquí estamos trabajando en su pueblo para poder tener mayor salud. Gracias, doctora. Doctora, eh, doctora eh, le, le, eh, habla Fulvio, le habla Fulvio Ureña, doctora. Eh, la abrí eh, en, en tareas de fumigación ayer. ¿Eso se va a continuar por sí, todo el pueblo? Sí, eh, que las tareas de fumigación, si ¿sí se van a continuar, doctora. No, las tareas de fumigación las tenemos haciendo y continua Probablemente estaremos trabajando eso alrededor de hace 12 más de dos semanas. Estaremos trabajando para mantener y tener totalmente un pueblo desinfectado. Correcto. Doctora, eh, una duda que tiene el pueblo y, y la provincia sobre las pruebas. ¿Llegarán aquí las pruebas para el día de hoy eh, a San Francisco de Macorís y a la provincia? Ya, ya estamos tomando pruebas. Ahora mismo estamos en el vivir. también estamos, en el estamos haciendo las pruebas a los pacientes que ¿Dónde, para realizarse estas pruebas. ¿Dó ¿Dónde, ¿Dónde la están haciendo las pruebas, doctora? Las pruebas las estamos tomando, de salud pública, y ustedes saben que también están haciendo algunos laboratorios privados a través de un análisis que ellos tienen, que, que es de la y el protocolo que el le ha impendido a ellos. Pero las personas que van al hospital con síntomas, ¿no se la hacen a mismo sí. misma, doctora? No, no. Son las que califican para hacerse las pruebas, con sí. el protocolo pero están en el hospital también la prueba. El paciente que necesita esta prueba se le va a realizar. ¿Cómo es el proceso? Doctora, el los pibes biológicos. ¿Cómo, ¿Cómo es el proceso, doctora, para hacerse la prueba? Bueno, realmente, el primer proceso es tener contacto con su médico, que el médico suyo o el médico del hospital o del centro sepa que usted califica que usted es un contacto para esto, entonces ahí se le va a realizar la prueba ya después usted tenga el nexo epidemiológico. Doctora, los, los epidemiológicos. De de no y ha matado a a las fuerzas militares y al Ministerio de Salud Pública y a las fuerzas civiles de su provincia que estamos haciendo un gran trabajo en cuanto a lo que es la prevención, porque es un virus que anda circulando. ...y podemos transmitirlo de persona a persona. Doctora, eh, pregunta Fulio Ureña sobre los kits los kit de bioseguridad para los médicos. Eh, ¿Qué cantidad se tiene? ¿Si realmente son suficientes? ¿Lo? ¿Los? kits? ¿Los kits de bioseguridad? No, no? ¿Para los médicos? Lo de, ¿Lo de bioseguridad para los médicos? Como Estamos los trajes... Todo lo que es bioseguridad. Recuerda que hoy tengo dos días que recibí tu provincia con una infectación alta y con un índice de contaminación alta, yo te puedo decir que ya al día de hoy nosotros hemos reducido más de un 50% lo que es el número de contactos que tenemos y el trabajo que está llegando a la población, gracias a ustedes también, los medios de comunicación y toda la provincia que se ha unido a lo que es el trabajo preventivo sí, lo de... importante en esto mira, es realmente la prevención lavado de manos, si tú no tienes que salir no salga a la calle tiene... Que Si los doctores están protegidos, hay que preguntárselo otra vez. ¿Cuántas pruebas? Wow, se, se fue, parece, la, la conexión. Sí. ¿Cuántas pruebas llegaron? que debemos de tener. Correcto. Doctora. Vamos eh... a tener circulando en el día de hoy también unas, unos camiones que van a estar orientando a la población sobre cuáles son las medidas que debemos de tomar en cuanto a lo que es la prevención del COVID? Sí, doctora se tiene más o menos la cantidad eh, el cálculo de la cantidad de pruebas que han llegado a la provincia de Duarte realmente nosotros hemos realizado en la provincia de Duarte un gran número de pruebas ahora mismo yo estoy trabajando en la calle no te puedo dar un dato real pero aquí hemos tomado alrededor de más de 60 pruebas con casos que son. se Des, está yendo la corrección es mala. ¿Cuántas pruebas? ¿Cuántas pruebas que han llegado? Tenemos controlar. A darle la mano Yo espero que ustedes me ayuden. Doctora, ¿y de la cantidad de pruebas que han llegado ahora? Cuando eh, tenga este dato, si viene del ministerio ya en unos momentos, se lo estaremos remitiendo Muy bien. Muchísimas gracias, doctora. a la población, por favor, con lavado de manos, con la prevención de contacto de persona a persona y usar sus más por favor. Muy bien. Gracias. Gracias a usted, doctor. Bien, era la doctora la Mayra Vidó directora doctora, provincial de salud. Dice ella que recibió un pueblo infestado, o sea, un nivel de contaminación y, y le escuchamos eh, muy preocupada y se le ve que está haciendo una ardua labor para disminuir eh, los casos y los trabajos que se están haciendo. Dice ya 60 pruebas pensé que, la, que se, se han, han hecho realizado. Sí, de hecho hay aquí tres provinciales eh, eh, tres provinciales unidas para combatir lo que es el, el, el, el, el aumento de, de contagios del coronavirus. Un dato importante bueno. también es la fumigación de toda la ciudad eh, que, que, sí. que continúa para la gente que no el sabe proceso de fumigación. Preocupada. Sí, porque entonces está el dengue ahí con sí, el tema los sí. poquito, el Entonces, uno uno de los boquitos, el dengue se junta todo así es sí, muchachos nosotros hemos llegado a la parte final del programa, un programa muy orientador haciendo contacto con gente calificada informaciones oficiales, eso es lo que necesitamos, no eres informar y desorientar a la población esto es importantísimo, bueno. como método podamos lograr y una oración por el doctor Geminiano y todo lo sí, demás que, que, ha que ha también estado... está en su casa. así es Así un, hombre, un hombre dado y oh. dedicado bueno pues muchísimas gracias a toda la gente que estuvo con nosotros a ustedes feliz resto del día a la gente gracias, que no salga de su casa por Dios, no salga Así de es. su casa Así para es. nada, buenos días a todos buenos días